Estoy aquí con mi hermana, mira, esa es mi hermana, Ajá. Es mi madrina, mi ángel de la guardia, aquí en los Estados Unidos, ya que eh, desde siempre, bueno, desde antes de ella radicarse eh, aquí nuevamente, eh, siempre nos mantenieron en contacto porque ella siempre ha sido una mujer de los medios de comunicación, desde jovencita, y hasta la fecha no se ha detenido. Y aquí cuando yo comencé a viajar y a relacionarme con los medios, ella fue mi hada madrina que me ha estado siempre orientando con lo que son los medios aquí eh, en la Ciudad de Nueva York. Y de hecho siempre hemos estado colaborando con su espacio el show de Jackie, que se transmite por, por Telemundo 47 hoy en día. Jackie, bienvenida, es bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, Robert, qué rico y bueno con todo y tratamiento social, con todo y máscara, y hoy te hace una temperatura de 100 grados. De verdad que está súper rico aquí afuera, sin grado. Nos vamos a darte una, una, un pequeño sauna, pero con, con todo mi amor, hasta mi pueblo, toda la gente que está mirando este programa, que yo te amigo mucho también, porque mantenerse en este medio por tantos años, hacer un programa de calidad, de verdad, lleva mucho trabajo. Yo también te felicito a ti, Roberto. Ah, gracias, gracias. Eh, Jacqueline, ya tiene aquí varias, varios años eh, con tu programa hecho de Yayaqui. Bueno, lo producías allá en República Dominicana. Y ahora, eh, a través de Telemundo 47, ya tiene uno, ya casi 10 años. Pues, cuidadito. Bueno, tenemos en Telemundo unos 12 años. 12 años. Lo hacíamos conjuntamente con la radio. 12 años en diferentes horarios. De ahora, domingo en la mañana. Ya. Eh, este, háblame, Jacqueline. Esta situación que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19, bueno, aunque tú resides en New Jersey, pero mayormente tu, tu campo de trabajo es aquí en Nueva York, Brown, Manhattan, y Nueva York fue el epicentro donde eh, miles, eh, cientos de miles de personas eh, perdieron la vida, otras infectadas con este mortal virus. Cuéntame cómo ha sido la realidad, eh, eh, eh, tanto aquí en Nueva York, la gente, los latinos, la realidad de los medios de comunicación también. Bueno, mira, se, se vivieron, yo sé, ahora Santo Domingo se está viviendo algo similar, porque hubo una etapa bien fuerte, después se tiene miedo de que vuelva, y los medios sufrieron mucho, pero al mismo tiempo también, eh, eh, bueno, mucha gente ha sido bendecida, porque a través de los medios ha estado eh, pues, informado y nos ha seguido apoyando. Gracias a Dios nos hemos mantenido, pero sí, ha sido un momento muy difícil, donde mucha gente ha perdido donde muchas personas eh, han estado en sus hogares, en cuarentena. Eh, se dice que muchas parejas han roto, que muchas parejas no se aguantan ahí sí, 24-7. Eh, muchas personas que se han unido más, muchas personas que se han acercado más a Dios, pero también, Roberto, una de las cosas que hemos visto más ahora es que, sobre todo en Nueva York, eh, se ha incrementado la violencia. Y eso como que ha cambiado un poquito el, el panorama. Sí, eh, me preocupa mucho ese tema de la violencia y principalmente aquí en Nueva York, porque conjuntamente con el COVID vino el tema de, de, de, de Floyd, el afroamericano que fue la, lamentablemente eh, asesinado, muerto en manos de la policía. Y esto conllevó una serie de protestas que aquí en Nueva York se dieron bastante fuertes Entonces a la policía la sentimos un poco, ni siquiera tan tímida, porque de, de, después de eso han sucedido otras situaciones con personas eh, eh, eh, que, que, que, le, que le atribuyen a una discriminación contra las personas negras eh, o, o afroamericanas por parte de la policía de aquí en Nueva York. ¿Eso no es preocupante para ustedes lo que reciben aquí? Es, es preocupante, es que todos sabemos que bueno, eh, aquí la administración pues pone a raya eh, de una vez, ¿me entiende?, la criminalidad. Y, y si bien es cierto, por ejemplo, aquí hubo protestas bien hechas por parte de, de Floyd, que también hubo gente que aprovecharon esto, como te he hablado, de, de estar trancado para de delinquir. Y, y eso pues, pero sí sabe que dentro de todo esto hay algo eh, que ha quedado, hay un sabor de roca que ha quedado sobre todo y es que donde quiera quedar y que la gente se está reinventando. Mira, no eh, me he tenido la oportunidad de estar aquí. En esta área, sin nada. Y fíjate aquí como un Franco Macorizano que tiene un restaurante que eh, ha tratado de intentar eh, y hacer un ambiente fuera donde la gente pueda venir y que de que dentro de todo eso la gente ha buscado cómo sobrevivir, cómo salir hacia adelante. Y, y bueno, Digo, igual esto también para la República Dominicana, que se está viviendo un momento de que esto pasará y que eh, vamos a salir más fuertes Bueno, eh, quiero enviarle un saludo a DJ Henry, que está en sintonía, te manda saludos saludo. Eh, desde, un de, desde abrazo, día. Sí, sí. un abrazo a mi, a mi hermano. Sí. Tú sabes que DJ Henry eh, estuvo, estuvimos juntos en Radio Merengue en los años 80, cuando yo empecé a radio allá se le va a calcular. Eh, eh, bueno, somos jovencitos los dos, pero Ajá. bueno. Eh, y yo estaba juntos de ahí y de verdad que uno tiene. Un fajador de aquí en Estados un Unidos. Un fa fajador de. de, de, sí. de sí. Mira, estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, desde el restaurante eh, Peking aquí en la en el Alto Manhattan, específicamente en Broadway y la 175. Un restaurante exquisito donde venden comida saludable. Ahorita te voy a invitar a un cusco que venden aquí que eh, con carne es artificial, eh, aguacate, habichuela ese es mi plato favorito. Eh, eh, Veloz, ¿tenía una pregunta? Adelante. Sí, eh, antes de mi pregunta tengo la obligación de mandarle un saludo a Jackie de parte de Isra Show, aquí te mando un abrazo grandísimo Ay, Rayo, para ti, no, no si no, si me no me me lo me hago ya tú sabes. pone en pantalla, pone en pantalla para bueno, que Bueno, si, si él se quiere ir. dejar enfocar yo no tengo problema. Oh, y la déjate enfocar para que ya que alguien te vea. Ahí está. <risa> Mira, <risa> Un abrazo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Así es. Mira, Jackie, mi pregunta es la siguiente: basándonos, pues, ya obviamente en tu historial comunicacional eh, y viéndonos eh, directamente desde dos perspectivas, ¿qué tanto te ha afectado sí, a ti como un persona? persona? ¿Se puede escuchar un poquito Sí, eh, eh, a, voy a, decir, a ver si, sí, no, repito sí. la pregunta. Sí, si sí, me puedes repetir la pregunta. Ok, eh, basándonos, ahora me escuchas, basándonos en sí. tu historial comunicacional y yéndonos directamente desde dos perspectivas, ¿cómo te ha afectado a ti de manera personal en tu vida la existencia de este COVID-19, ya casi cuatro meses, y en el tenor comunicacional? O sea, ya en tu programa viste, tuviste que hacer muchos cambios, ¿y cómo fue ese proceso de adaptabilidad? Ay, bueno, mira, eh, yo tengo desde mediados de marzo haciendo eh, mi show desde mi casa, eh, y este, creo que casi la gran mayoría, uh -huh. aquí los canales, tanto televisión como Telefónicos, son los canales Que, que nunca, se vieron afectados mucho, mucho salido de audio, eh, Están cada quien transmitiendo desde su casa. He tenido que transmitir desde mi casa, he tenido que darle una vuelta al programa, porque... Eh, eh, cambia la audiencia cambia los patrocinadores y, y ha sido una modalidad nueva, mi hijo me hace cámara y, y este de verdad que nos ha afectado y nos ha cambiado la vida, eh, mucha gente se ha dado cuenta de que ahora se pueden hacer muchas cosas desde la casa, claro. que antes no se pensaba o sea, la gente está haciendo programas de televisión, la gente está haciendo eh, cualquier tipo de trabajo que te imagines a través de la casa, entonces nos ha cambiado a todos el, el trabajar desde la casa, eh, el que tiene niños, que, con los niños pues, tú sabes, pero sí me ha cambiado, a mucha gente para bien mucha gente me ha me hacía falta ese tiempo estar atracado en la casa, de aquí más con mis seres queridos eh, Bueno, eh, ya aquí ya una última pregunta, porque pero, ah, vamos a dar una pausa eh, dejamos a verlos allá y nosotros vamos a pedir algo de almuerzo porque quiero compartir con, con Jackie eh, porque la aprecio la quiero muchísimo, le agradezco muchísimo y, y me la voy a robar porque la invité para acá, eh, para poder compartir, porque Jackie es difícil señores de compartir, aunque me invitó a su casa y ahí que quieren un, un saludo a José eh, esposo. tu esposo eh, por siempre eh, distinguirme eh, con, con su amistad y las atenciones que, que, que me dan que nos juntamos, ya sea en tu oficina, en el estudio o ahí en tu casa. Y entonces me la voy a robar por un minuto. Eh, eh, la pregunta es sobre la parte económica. Eh, a diferencia de nuestro país, República Dominicana, los incentivos de allá que hay, pero son, imagínate, incentivos eh, para la clase baja, eh, diríamos que muy poco. Pero aquí en Estados Unidos, eh, específicamente en el estado de Nueva York, eh, eh, eh, la economía hemos visto como que con esta reapertura de la fase 1, fase 2, fase 3 y posiblemente ya la fase 4, eh, vemos eh, una dinámica en la economía. Eh, ¿Ha afectado la economía de, eh, de, de Nueva York de este estado, principalmente el COVID-19? Mira, definitivamente, Roberto, ha afectado muchísimo. Eh, pero, ¿sabes qué? O sea, como tú hablabas, los incentivos. Ah, se recibió mucha ayuda, mucha ayuda. Mucha persona aquí que no se crea. Eh, los apartamentos pasó hambre porque no podían salir a comprar la comida, mucha gente se quedó sin trabajo. Hubo mucha ayuda eh, en repartición de alimentos, de, de, de productos. Pero una ayuda grande que recibió ahora la gente, eh, eh, no solamente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, sino en todo el país, es eh, pues, eh, la ayuda del gobierno, el incentivo que recibieron donde eh, pudieron resolver pero también, recibieron unos 1.200 dólares. Unos 1.200 dólares. Pero también casi todo el mundo ha recibido eh, lo que es el, el desempleo. Me parece que ahora en julio eh, iba a terminar, pero casi todo el mundo ha recibido el desempleo. O sea, que la gente que no estaba trabajando tuvo la oportunidad de tener su sueldo aún sin trabajar y poder resolver y se ha, vivido, se ha visto un pequeño uh, buen movimiento de la gente que sale, que compra. Ahora, lo que no se sabe es qué va a pasar de ahora en adelante, cuando termine ya ese incentivo. Cuando que ya, ya, ya a comience a, a los trabajos y los trabajos. Por ejemplo, empresas como esta, Piquen y. Eh, aunque me dice su propietario, Al Esperalta, que ellos continuaron eh, vía delivery, eh, vía las aplicaciones para la gente pedir pero obviamente cuando entren los empleados eh, va a ser una carga eh, adicional y, y, y la gente está comprando, pero no como, como, como antes. O sea que ahí puede haber eh, un choque fuerte cuando se termine eh, el tema del seguro de, de desempleo y como le dicen aquí la colecta eh, eh, y, y ahora que termina, me parece que en este mes de julio, ahora finales, uh -huh. O sea que puede haber un impacto muy, muy fuerte vamos a ver bueno. qué va a pasar de aquí a 15 años y este, aunque se dice que hay otro incentivo que viene de camino ya, o sea que van a recibir de nuevo, es decir que vamos vamos a esperar que este país de oportunidad pueda seguir y siendo este país donde la gente viene y puede echar hacia adelante eh, Jackie, esa fue la última pregunta, pero aprovecharse yo tengo otra última la Ya sí, eh, Jackie, ¿cuál sería tu valoración general? Sabemos que Donald Trump ha sido muy cuestionado sobre el manejo general de la pandemia específicamente en Estados Unidos. Entonces, desde tu óptica, ¿cuál es la percepción respecto a ese mismo tema y específicamente en el caso inmigrante? Bueno, mira, yo, o sea, normalmente no me gusta hacer muchos comentarios de política, de uh -huh. temas Da mucho de qué hablar, sí, eh, pero claro. pero sí, hay muchos temas encontrados. Se ha hecho bien, se ha hecho mal. Eh, me parece que hay algunas cosas que se han manejado mal. Eh, sobre todo, por ejemplo, sabemos que esta semana el tema principal es que, que el presidente no quiere incluir a los indocumentados, que en es el censo. El censo. Y, y de verdad que sabemos que tenemos mucha gente de nuestra... Que, que no tiene documentos y eso le puede afectar, porque van a haber menos beneficios. Eh, pero si sí, en términos de edad, yo creo que para el presidente Trump, para cualquier otro presidente, le ha tocado una situación sumamente difícil, sumamente difícil. Y vamos a esperar, así como República Dominicana, que este año que se sí. el pueblo pueda decir el mejor que pueda decidir el mejor, porque espera muchos retos. Bueno, la, la, la última pregunta ya, aquí ya para irnos a, a la última pausa ya. En yo estoy, mira, yo estamos a 100 grados. Sí, estoy, estamos sudando aquí. Estamos Así, vea. Ya, ya yo le hice la salvedad eh, de que aquí, aquí está el calor. Y no está, se ve bonito, ¿verdad? Se ve sí, bonito, claro. Pero aquí no estamos dejeciendo es? Yo estoy <risa> también. Yo Empeja con, con, con esta, con esta mascarilla. Eh, yo, creo que es, yo creo que la mascarilla mía no transpira mucho. Ah, okay. Esta mascarilla no transpira mucho y, y, y es lo que... Bueno, ya, ya una última pregunta. Eh, sé que tiene una amistad muy cercana con el doctor Talap, quien ha hecho un trabajo formidable aquí en Nueva York con la, con la Fundación Somos. Háblame un poquito ya, breve, eh, de qué trata esta fundación ¿Y qué tanto a, a ayudó en medio de eh, eh, la crisis eh, eh, de salud que hubo con el COVID aquí precisamente en Nueva York? Bueno, mira, el doctor Talal es un dominicano que, eh, pues, que nos honra con las cosas que hace eh, en, en Nueva York. Eh, somos, ha hecho un trabajo que eh, ha eh, sido... Eh, bien aplaudido por el gobernador, por grandes instituciones que fue de los primeros que pusieron puestos para hacerle la prueba a todo el mundo en el ron, en el área donde hay la mayoría de dominicanos de latinos. Eh, repartición de comidas, hicieron un trabajo maravilloso, hicieron un gran monumento de Queen para eh, honrar a, a las personas que han muerto, a los doctores muerto por aquí, tú lo puedes ver cuando vengas del de, de aeropuerto si vienes, vas a ver una, un gran monumento desde arriba donde sale un médico con la, eh, con la máscara eh, y este aparte de eso ahora fue tan exitoso fue tan exitoso el, lo que ha hecho Somos que ahora están en Colorado haciendo lo mismo bueno, estamos viendo imágenes ya que cúsame de, de, de, de tu programa. Eh, eh, te está hablando de eso, damos un poquito de segmento. Y también, eh, no sé si el señor director tiene ahí el eh, material de que eh, tú hiciste un programa especial sobre esta fundación Somos y de lo que, todo lo que hacen y que nos está explicando. Sí, sí. sí. sí bueno, bueno, Somos tiene con nosotros apoyándonos mucho tiempo, tiene muchos años, tenemos 15 años trabajando con los portales y definitivamente que. que los dominicanos, déjame decirte, sobre todo en Washington Heights, tienen el privilegio de tener esta institución que ha ayudado aquí, Roberto, a nuestros envejecientes, a nuestros niños, a las personas indocumentadas, a las personas necesitadas, a través de cerca de 2.000 médicos que le están dando servicio. Sí, es un trabajo muy, muy admirable que hace esta fundación, eh, y qué bueno que un dominicano eh, sea parte de, de, de la directiva y que también independientemente que es una fundación que ayuda eh, no importa el color, la raza, eh, la descendencia, pero eh, sabemos que teniendo un latino, eh, los latinos y los dominicanos, pues tienen donde eh, eh, ir a refugiarse en caso de necesidad extrema. Así que eh, no, nosotros, de verdad que un saludo a doctor Talap, si está viendo esta transmisión, eh, y felicitarlo a él y a todo su equipo. Eh, Jackie, pues nosotros contentos, ya no te voy a, bueno, a mortificar ya, ya, más. Ya yo, feliz, óyeme. Pero, yo con el permiso, ¿Me voy a quitar un poco, porque sí. me, me estoy quemando, señores. No está bien. Ya Roberto me está cuidando. Sí, sí, sí. No, no yo, tengo, yo tengo la mascarilla sí, claro. puesta. Sí, pero, pero, pero bueno, y déjame felicitar también porque en el estudio tienen Isha y Rashok y a Marilene, que de verdad muy linda, te expresa muy bien. Gracias. también de verdad. Bonito sí, trabajo está haciendo También está con Gracias. nosotros, periodista Raquel Ortega, sí. que hoy está un poquito tiene migraña. y no pudo acompañarnos hoy así que ya aquí nosotros contentos como siempre sabes el aprecio el cariño el respeto que te tenemos a ti a tu familia y nada desearte todo el éxito del mundo y que dentro de lo posible eh, todo vuelva a la normalidad eh, con tu espacio y también con, con las empresas que independientemente de tu espacio manejas junto a, a, a tu esposo. Así que también un saludo reiterado a nuestro amigo sí, José. Muchísimas gracias. Y yo, como siempre, quiero mandar un abrazo a toda mi gente linda de San Francisco. Eh, tú sabes que la gente de San Francisco, cuando nos vamos de allí, lo llevamos en el corazón. Sí. Siempre me preguntando preguntan tú eres de San Francisco. Eh, me encanta, me encanta mi gente. Me siento eh, cada vez que voy allá, pues eh, esa alegría. Y desde aquí le mando un beso. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a un corte, señor director. Eh, recordarle que estamos aquí transmitiendo en vivo desde Picnic en el Alto Manhattan, Nueva York, en la, en la 177 y Broadway, un restaurante también de un macorizano donde venden comida saludable. Y usted eh, da ese suportecita cuando esté por aquí, eh, por la ciudad eh, de Noé.